Esto es lo que les digo. Son unos imbeciles los que creen que uso bots. ¡Quémela! ¡Qué gran historia! Se ha acusado solita.